It can. Bienvenidos a nuestro cuarto día de la ansiada semana de preservación. Hoy vamos a tener dos conferencias, una que va a ser impartida por un especialista de Venezuela y la otra será de Cuba. Les damos las gracias a todos los que nos han acompañado en esta serie de conferencias durante toda esta semana. Y no olviden dejar sus preguntas mientras la conferencia se va desarrollando. Para iniciar nuestro día de hoy, le vamos a dar la más cordial bienvenida a Dayana Salazar. Ella es conservadora y restauradora de obras planas de Venezuela. Coordinadora de preservación documental del Archivo Histórico arzobispal de la Arquidiócesis de Caracas. Asesora de proyectos de investigación sobre gestión de colecciones y tratamientos de conservación. Asesora de conservación del Archivo General de la Nación coordinadora de proyectos de traslado de obras patrimoniales del Museo Sacro de Caracas, comisión de servicio en la División de Conservación Antigua de la Biblioteca Nacional de Venezuela, formación en la cuarta cohorte de las residencias en preservación y conservación de la Biblioteca Nacional, participante del programa de formación en museología de la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela, seleccionada en el proyecto internacional REORG, Bóveda de escultura de gran formato del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Armando Reverón. Curador y museógrafo de distintas exposiciones fotográficas. Relacionista, industrial y diseñador gráfico, Universidad de Carabobo. Dayana nos compartirá hoy sobre la fotografía del siglo XVIII, Patrimonio y Preservación. Colección del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenida Dayana. Hola Marisol, muchísimas gracias por tu presentación, gracias a la universidad eh, por este espacio que nos están dando. La, la ponencia que les traigo el día de hoy es Fotografía del siglo XIX, Patrimonio de Preservación, Colección de Archivo Audiovisual, Biblioteca Nacional de Venezuela. Este es un trabajo que realicé en mi paso por la Biblioteca Nacional, es, fue un trabajo en conjunto hace un poco más de un año. Iniciemos. Eh, la preservación de la colección de fotografía del siglo XIX, sobre todo aquellos que corresponden a los primeros procedimientos fotográficos, como lo es el agrotipo, el ambrotipo y el ferrotipo, que son los ejemplares que tenemos en Biblioteca Nacional, ha sido siempre una de las ocupaciones del taller del Centro Nacional de Preservación Documental de la BNB, que constantemente y hasta de manera cíclica, eh, y bajo un protocolo de supervisión, llegan nuevamente estos ejemplares a la colección. Entre la conceptualización histórica, rápidamente les comento que para 1827 el francés Joseph Luceford Nietzsche genera la primera imagen en positivo en blanco y negro luego de ocho horas de exposición a plena luz del día utilizando una cámara oscura y un soporte sensibilizado con emulsiones químicas de sales de plata. Para 1839 el, el pintor Luis Daguerre eh, aprovecha eh, todo lo que Nietzsche, todos los adelantos tecnológicos que Nitz eh, dejó y resuelve los problemas técnicos generando entonces una imagen en positivo con una reducción considerable de tiempo, ya era de 15 a 30 minutos para obtener la imagen, utiliza una cámara oscura con óptica, el soporte es de cobre pulido similar a un espejo, además le eh, adiciona un baño de una amalgama de plata y vapores de yodo que son sensibles a la luz. El daguerrotipo pierde su popularidad a mediados de 1850, cuando nace un nuevo sistema de obtención de la imagen, que es el ambrotipo. El ambrotipo es un negativo sobre colodio húmedo. Esta eh, se genera en un tiempo aún más reducido, de 5 segundos a 1 minuto. El ambrotipo eh, era muchísimo más popular, tenía un costo menor, se utilizaba también una cámara oscura con una óptica, pero el soporte era un soporte de vidrio con un reverso negro, fuese una, una tela, un barniz o un papel adherido. El ambrotipo tenía tan buena calidad y tan buena nitidez que en algunos momentos pues, era fácil confundirlo con un daguerrotipo. Sin embargo, para nosotros detectar cuando estamos en un daguerrotipo, sencillamente agarras el objeto, lo colocas en un ángulo de visión y con la incidencia de la luz vas a poder ver que es una fotografía un positivo y un negativo, es una fotografía invertida. En cambio, el agrotipo viene siendo una imagen sobrepuesta sobre un fondo negro. Para 1852 llega otro sistema de obtención de la imagen que viene siendo el ferrotipo. En el caso del ferrotipo tenemos que, aquí esto es un positivo directo eh, de colodión húmedo, y es un positivo directo porque su soporte es de hierro acero ennegrecido y tenía un esmalte de secado rápido. Este también tenía, eh, era, se defectuó a un corto tiempo, pero no tenía la calidad de imagen que tenían los demás sistemas de obtención. Y por lo tanto, a pesar de que utilizaba una cámara oscura, y el, el soporte no era, no era tan bueno, eso generaba, lo bueno era que, que podías tener, tenía una mayor resistencia, por lo tanto, después de 1865, este era eh, utilizado, para ser enviado por correo. Además, este fototipo era tan económico que podía ser, estar al alcance de todas esas personas humildes que no podían retratarse con los otros, con los otros procedimientos. El, la fotografía, bueno, aquí está supeditada una estructura compleja, para la época el peso de la cámara era de 50 kilos, eh, la, la cámara no tenía la capacidad de fijar una imagen en movimiento, fuese de... Eh, algún objeto o seres vivos, se tenía que utilizar una silla de fijación corporal como esta que les enseño aquí, donde el retratado tenía que mantener una posición por la larga exposición, eh, de hecho he leído mucho en publicaciones que eh, por eso se le debe a esa posición solemne que tienen en las fotografías, y bueno, son todas estas singularidades y testimonios lo que hacen que este patrimonio que tiene la Biblioteca Nacional este es dentro del proyecto Memoria del Mundo de la UNESCO, que desde el año 1997 le da carácter internacional. Aquí les traigo una fotografía, patrimonio importante para nosotros. Este es el pintor venezolano Antonio Herrera Toro. Esta esta hombrotipo es de alrededor de 1875 y se las traigo porque la de, había una técnica que los iluminaba. Esta técnica no era más que el embellecimiento del estatus social, era la coloración de la piel, de la indumentaria o de las joyas. Generalmente las joyas las colocaban en dorado. Para esto se, se utilizaba un pigmento molido sobre un barniz o utilizaban la goma arábia como medio acuoso para la, luego aplicar este color, mientras que estuviera expuesto. Aquí vemos eh, la caja de unión. Esta caja de unión es... El tipo de preservador que, viene, que tenemos en Biblioteca Nacional es el estilo americano y son 86 ejemplares y uno solo es una leontina, que viene siendo este daguerrotipo que en ese momento se gastaban en colgantes o en relicario, aquí vemos su verso y su reverso. Entre las medidas de las placas tenemos que un sexto de placa era la, es la medida de los ferrotipos y un cuarto y media placa es la medida eh, de los daguerrotipos, los ambrotipos que están en la colección. Ahora bien, vamos a lo más importante, la naturaleza del material. Esto es el sistema original de cómo viene el, el, la placa, de cómo viene protegida la placa. Entonces tenemos, esto que está aquí viene siendo la caja de unión, la caja de unión era fabricada a mano en madera, eh, generalmente se le eh, adhería pues, piel ornamentada, en su interior tiene, tiene terciopelo. Eh, ornamentado y monocromo, las placas, bueno, como les mencioné, son de metal o de vidrio, el espaciador y el preservador son de cobre, y aquí podemos ver como, bueno, algunos ejemplos de lo que tenemos, eh, seccionados para, para que sea mucho más fácil de ver, aquí está el terciopelo, aquí vemos el espaciador, que puede ser grueso, delgado o biselado, porque estas, estos ejemplares tenían este sistema original, no solo era para preservar, ellos, o sea, desde un inicio ellos sabían que la placa era vulnerable ante, ante lo, los contaminantes del ambiente en vista de, que, eh, de la manera en que se obtenía la imagen, todos esos procesos fotoquímicos. Así que no solo tenía un funcionamiento de, de, para preservarlo, sino que también tenía un funcionamiento estético. Por lo que aquí vemos los, algunos tipos de de unión de lo que tenemos resguardado en biblioteca. Y aquí vemos las placas que pueden ser de metal y de vidrio. Aquí en el caso de las placas de metal, bueno, los que tienen obviamente plata pueden tener una oxidación por sulfato de plata. Tenemos también eh, que las placas que son de hierro pues tienen un aceleramiento, un envejecimiento mucho más rápido, mucho más acelerado. En el caso de las placas que son de vidrio, por lo menos el ambrotipo, es muy común ver eh, el desprendimiento del reverso cómo se va deteriorando o con la parte negra del tela o del barniz. Otro de los agentes que vemos, eh, o las señales que vemos de que eh, tenemos que hacer una revisión de los ejemplares es cuando conseguimos este oscurecimiento que generalmente es de adentro, pero de afuera hacia adentro, o algunas manchas que, bueno, que se ven que es una reacción química de los componentes de la placa. Este sistema de protección original eh, tenemos, eh, empieza, eh, eh, se tiene el preservador, que el preservador sujeta el vidrio, el espaciador y la placa. Aquí vemos en el corte transversal que tiene una separación. Esta separación es muy importante. En vista de lo que les comenté, ellos ya sabían que la placa era vulnerable también a los daños mecánicos. Y de, desde el inicio tenía que tener esta separación. Luego este preservador, bueno, sujetaba cada uno de los niveles y le colocaban un papel o un cartón y luego era incrustado este, este, esto a la caja de unión. Entre las acciones de conservación y preservación eh, de la colección, bueno, lo primero que hacemos siempre es un diagnóstico pormen pormenorizado de cada uno de los ejemplares que están en la colección eh, los tratamientos son bastante sencillos en vista de que el, el estuche estaba muy bien sellado, así que no querría una, no era necesaria una intervención de las placas. El estuche, eh, estas es dos fotografías, este es el estuche o el, el sistema de preservación secundaria que protege el estuche original, esto es muy importante. Eh, tenían, para el momento que llegaron, tenían un problema en el funcionamiento que podía ocasionar pues, un incidente, Fíjense que ellos son como unas cajas de cerillo, unas cajas de fósforo, no todas estaban eh, identificadas, por lo tanto había que ejercer como muchas fuerzas para poder abrirla y eso no estaba bien. Por lo que hicimos, estos estuches que ven aquí, más adelante lo van a ver, estos estuches son realizados con un cartón Atlantis a base de algodón, eh, a, a, a 100%, 100% de algodón, libres de ácido y son hechos a la medida luego tenemos la reparación eh, de algunos broches y aros para mejorar el cierre de las cajas también se le hizo una bisagra en piel del mismo tono siempre perceptible de que hubo una intervención allí es una piel delgada bastante chiflada aquí tenemos el sistema de preservación actual que viene siendo bueno aquí tenemos la protección original que va encastada aquí en la caja de unión aquí hay un ejemplo bueno de la caja de unión cerrada aquí hay otro tipo de caja de unión Abierta, luego viene el estuche en cartón Atlanti, aquí lo hemos abierto para que se vea cómo está confeccionado y el cierre, y luego de esto va un contenedor. En este este contenedor, bueno, va almacenado luego en el depósito. En cuanto a las medidas de resguardo recomendadas, bueno, aquí eh, como todos sabemos, el patrimonio eh, siempre debemos controlar las condiciones ambientales. Aquí, bueno, la humedad relativa eh, y la temperatura son variables interdependientes que siempre deben ser eh, controladas eficazmente, eh, sobre todo porque debemos evitar los cambios bruscos de, de estas dos variables para evitar, bueno, eso de la expansión y contracción de los materiales constitutivos de la obra. Eh, para nosotros aquí en Venezuela, digamos que con nuestro clima lo local, eh, la humedad relativa la recomendamos a un 40%, con una variación permitida de más o menos el 5%. En el caso de la temperatura, eh, 20 grados centígrados, con una variación permitida de más o menos el 2, es decir, entre 18 y 20, y entre 35 y 45 la humedad relativa. La luz, bueno, en lo mínimo, 75-150 de luz, aconsejamos siempre que la, revis la revisión periódica de los ejemplares es muy importante, debemos asegurarnos que tengan la protección adecuada, eh, que estén siempre sellados, eh, en el momento de que haya un tratamiento, siempre se usan los, los materiales adecuados. Eh, supongamos que hay que hacer un reemplazo del vidrio. Bueno, este vidrio debe tener las cualidades ópticas eh, para que la imagen se vea bastante bien, debe tener una, eh, una estabilidad química y una, resist una alta resistencia. Util si Necesitamos cintas de sellado, tiene que ser de calidad de archivo igualmente para el sistema de protección secundaria, de preservación secundaria, deben ser pues, materiales, eh, así como el cartón Atlantis, con material de archivo. Eh, es muy común ver, eh, uno, es, esto es un deterioro muy recurrente, que las limpiezas fallidas hechas por personal que no es calificado, y lo que vemos allí es que usan sustancias abrasivas sobre las, directamente sobre las placas, ocasionando la pérdida de ellas por bueno por las tantas reacciones químicas que se generan también es muy común ver en las placas rayones debido a que utilizan objetos inadecuados para hacer la limpieza en el caso del tratamiento eh, es importante les eh, instamos a que siempre lo haga un personal altamente calificado si tienen alguna duda eh, revisen la bibliografía que hay bastante siempre hay alguien que puede pues asesorarlo en el caso de el universo de investigadores, historiadores y todos aquellos especialistas que requieren la consulta de este tipo de patrimonio, instamos también a que, sean, es que ellos tengan una actuación consciente frente al patrimonio, por lo tanto, en la manipulación debe ser cuidadosa, no ejercer presión sobre los ejemplares, eh, deben utilizarse siempre guantes de algodón, que no tengan pelusa, que estén en buen estado… Evitar objetos cerca de la pieza, utilizar mesas limpias, planas, sin inclinaciones. No trasladar la obra sin consultar a un especialista del área. Y bueno, la consulta siempre debe ser supervisada y restringida. Por último, les traigo aquí un ambrotipo iluminado, solo en joyas. Este es otro, solo en las joyas. Aquí no se ve muy bien, pero las joyas están en dorado. Este ambrotipo. Es de Antonio Herrera, es también Antonio Herrera Toro, pero los traje a colección porque la, cuando llegan a esta colección también llegan unas fotografías a color que les hicieron en alguna oportunidad a estos objetos. Por lo tanto, pues le hicimos un paspartout con material de archivo, todo lo que utilizamos con material de archivo, calidad de archivo, y luego le hicimos bueno, un estuche. Y para cerrar, eh, esto es un comentario que hago siempre mmm, en las conferencias y es que la mejor restauración es la que no se hace, visto desde la perspectiva de que todas las instituciones que custodian patrimonio deben siempre abocarse a la preservación, a todas estas medidas aplicadas para prevenir o minimizar los deterioros, y bueno, es mucho mejor conservar ...preservar que llegara un punto donde el objeto tenga que ser restaurado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Diana, por tu conferencia. Para continuar, vamos a recibir a Sofía Borrego de Cuba. Lamentablemente, por restricciones de país y por la pandemia, no puede estar con nosotros. Entonces, nos envió su presentación para que podamos verla. Eh, pueden dejar sus preguntas, que son para Sofía, en los comentarios... Y luego nosotros se la vamos a enviar para que sean contestadas en el transcurso de los demás días. Eh, Sofía Borrego es doctora, investigadora y profesora titular del Archivo Nacional de Cuba, licenciada en microbiología y doctora en ciencias biológicas, investigadora titular del Archivo Nacional de la República de Cuba y profesora titular de dos universidades de las artes y de la Universidad de La Habana jefe del Laboratorio de Conservación Preventiva y secretaria del Consejo Científico, ARNAC. Organiza y realiza asesoramiento metodológico en conservación preventiva del patrimonio documental en el sistema cubano de archivos. Investiga en cuatro temas, fundamentalmente destacando la micología ambiental. Actualmente dirige un proyecto de innovación tecnológica a nivel nacional. Ha presentado más de 160 ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 95 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Es autora también de dos libros, dos capítulos de libros y una patente. Es revisora de cuatro revistas nacionales y de múltiples revistas internacionales. Forma parte del grupo de editores de la revista inglesa Microbiology. Imparte docencia en el Centro de Capacitación y Superación adscrito a la ANAC. Y ha contribuido a la formación de pregrado y posgrado de alumnos y especialistas de tres universidades cubanas. Ha impartido docencia y talleres en Argentina, Colombia, México, República Dominicana y Venezuela. Es miembro de seis sociedades científicas cubanas. Sofía compartirá con nosotros sobre la influencia de los hongos ambientales en el biodeterioro del patrimonio documental. Bueno, entre todo quiero agradecer al comité organizador del evento por la posibilidad de poder presentar este, este trabajo que, bueno, eh, queremos compartir con los colegas que van a estar ahí y esperamos que, se, que sea de gran utilidad para todos. Eh, los documentos, ustedes saben que se encuentran en diferentes soportes y materiales en los que se conservan, eh, donde se conservan los archivos bibliotecas y que si las condiciones de temperatura de humedad no son más adecuadas, pues los son comienzan a proliferar sobre ellos porque los utilizan como nutrientes, desarrollándose lo que se conoce como eh, deterioro Pero asimismo son capaces incluso también de provocar afecciones a la salud de personas sobre todo de aquellas personas que están en contacto más directo con ellos y estas afecciones a la salud pueden ser tan simples como hasta afecciones de la piel o incluso afecciones profundas en el sistema respiratorio. En el Archivo Nacional desde hace años estamos desarrollando una línea de investigación que ha contribuido a diferentes eh, proyectos y el que recibimos pues, no, ahora en el 2020, titulado Diagnóstico Ambiental, en archivos provinciales. Y su influencia en la conservación del patrimonio de la tenía muchos objetivos. Y dentro de ellos, quisimos compartir en este estudio estos tres que se muestran aquí: que son que evaluar en la superficie de los documentos limpios y sucios la presencia de los documentos determinar la importancia del polvo o por lo de que no resultaba en las colecciones y demostrar cómo son y tal, los ambiental pueden deteriorar los documentos mediante pruebas analíticas diseñadas. Y estandarizadas en el laboratorio desde hace años. Eh, para poder desarrollar esta investigación, realizamos fundamentalmente dos tipos de experimentos. Uno, vinculado a los estrechos a documentos limpios seleccionados para hacer en los archivos de estudio. Como les decía, estábamos, estábamos utilizando o estábamos trabajando en varios archivos del país, que como pueden apreciar se encuentran ubicados en la región occidental, sea, algunos de ellos central y oriental. Y dentro de eso seleccionamos un total de 33 manuscritos que no presentaban evidencia de crecimiento público, distribuidos como se muestran ahí, 18 manuscritos, 7 diferentes técnicas fotográficas, 6 mapas, 2 videos que incluso como el archivo nacional no observa ni video ni película, una colega del especialista también de la fototeca nos no, no, unimos 2 videos de una película cinematográfica en este caso se obtuvo un primer procedimiento público a modo de material de estudio. Eh, para poder hacer la toma de bueno, pues con un cuartel, lo que es decir, una cuartel arterial arterio, pues se mostraron todos los materiales, después en el laboratorio bueno, se hicieron diluciones se hicieron remedios destructivos apropiados, que se incubaron, en la temperatura ambiente, en nuestro caso 30 grados, duraron de 5 a 7 días para obtener diferentes de Después estos bueno, pues cuando se depuraron, eh, se aislaron y se procedió a la identificación taxonómica y a partir de ahí se estableció como criterio cronológico la frecuencia relativa de, de aparición. A esas cepas, después que se aislaron, pues se les sometieron a una batería de ocho pruebas, cuatro relacionadas con el poder de radio para conocer el potencial hidro-deteriógeno que, que tenían y esas pruebas están relacionadas con la producción de ácido, la arteria que de de es decir, la capacidad de degradar la, de la celulosa, el tritante pigmento la capacidad de degradar de proteína y almidón y cuatro pruebas que están relacionadas con los factores de virulencia es decir, la capacidad que tienen estos hongos de afectar la salud y dentro de ellos el crecimiento a 37 grados es importante porque todos los microorganismos para poder afectar la salud de las personas pues tienen que tener esa condición, tienen que ser capaces de crecer a 37 grados. También vimos la actividad hemolítica, fosfolipasa y pasa y el tamaño de las colas de los ojos que pueden ser inhaladas. El, el otro experimento que hicimos fue el desarrollo fúneco sobre tiras de papel con polvo ambiental que tomamos de los conductos de ventilación que se encuentran en, en los depósitos y que permiten en el Archivo Nacional mantener una ventilación natural cruzada todo el tiempo. Esa aspiración se hizo con una aspiradora de piso y las muestras se llevaron al laboratorio de aire y se distribuyeron en eh, probetas extendentes eh, de papel a razón de... 10 milligramos de polvo, eso es equivalente a 6 equivalente a 6.0 por 10 a la unidades, de las 3 formada formadas en colonia, eh, que eso quiere decir 6.0 colonias de agua, 6 injugaron de cámara y para el control de este polvo, bueno, pues se hicieron eh, muestras que se, se, se hicieron ilusiones en central y se pudo arreglar 60.0. 000, colonias unidades como ahora lo que encontramos, comprendo que iba a repetir los Precisamente por haber sido el experimento más sencillo, vamos a, a dar los resultados, vamos a empezar con lo que a de este experimento. ¿Qué podemos haber realizado un test de incubación en la traula? ¿Que las pruebas están todas llenas eh, de huevo que cuando hicimos observaciones al exterior microscopio vimos que la, la que había una gran diversidad de ojos predominaban ojos del género aspergilo fundamentalmente aspergilo flaco, flaco y aspergilo níquel pero tuvimos la suerte de que con ese polvo viniera exoesqueleto de un insecto en este caso fue de un ácaro, de, de un coleóptero y como se puede apreciar los hongos también estaban creciendo sobre el exoesqueleto de ese insecto lo que eh, nos indica que estos eh, componentes o estos exoesqueletos sirvieron de nutriente para esos hongos que estaban en el polvo y que con condiciones no dado, dado, de humedad humedad fueron capaces de colonizar no sobre el papel sino al exoesqueleto del, del, del insecto. Y en este caso con las imágenes pudimos apreciar que el hongo que lo estaba invadiendo era en de género especial. Con relación al muestreo microbiológico de los documentos, aquí en esta pantalla ustedes pueden ver todos los documentos que en apariencia de no contaminados fueron analizados y que las concentraciones consiguieron fundamentalmente entre 4 unidades de horas de colonia por pues, centímetro cuadrado y 700. No obstante, vimos que una fotografía que está en soporte seda con gelatina como no dominante, llegó a tener 2.500 lagunas de formadoras de colorea por centímetro cuadrado y un, una hoja calada que realmente, pero si no tenemos, sí, porque una técnica gráfica muy extraña y poco usual en los archivos. Que en este caso, veamos. Eh, a pesar de estar limpia, tenía 1.300 unidades de de la colonia por centímetro cuadrado. Eso nos indica a nosotros que tras este, tipo, este tipo de fotografía o de elementos gráficos por naturaleza orgánica, eh, sobre todo de tipo proteica, pues, eh, sirve para proteger a los solos que están depositados sobre ellos a pesar de que estén limpios. Aquí les muestro una imagen, dos imágenes, una eh, a menor aumento y otra con aumento mayor, donde se puede ver el crecimiento de los ojos, en el papel, aún sin que eh, se vea a simple vista su crecimiento. En la imagen de la izquierda se ve toda una serie de hilos blanco, de blancos que corresponden, a el, el hongo empezando a crecer eh, en el papel y en de la derecha se ven unas estructuras muy grandes hasta que poder un mayor eh, pues, aumento, se ven la estructura fórmica muy grande lo cual evidencia que aunque el papel así prevista está limpio pues eh, cuando se hace una microcopia electrónica de gran potencia pues se ve que los hongos están eh, dentro de las fibras de papel Aquí ya se mostró entonces la película cinematográfica. cinematográfica, evidentemente tenía algunas partes con crecimiento fútbol. Esta es una imagen al exterior microscópico donde se puede ver con mayor aumento el crecimiento fútbol. Y aquí usamos microscopía electrónica de aburrido el y fuimos aumentando, mostrando y aumentando. Encontramos en esta versión un exoesqueleto de árabe que ya estaba evidentemente muerto y. Los ojos estaban empezando a crecer a expensas de ese exosquelético, lo que indica que eh, en este caso estaba sirviendo de los clientes como parte del ensuciamiento de que había en esa biopelícula. Proseguimos buscando en estos granos, estos grandes que estaban también formando parte de, de la biopelícula y del cual los ojos, como pueden ver aquí, estas son las estructuras de ojos que se estaban. Utilizando esos granotones de como de nutrientes. Seguimos aumentando y vimos que en las la estructuras de, de los ojos había una serie de botitos que son indicativos de que, aunque había un predominio marcado, como se puede ver en las películas de ojos, habían bacterias. Eh, Esas bacterias estaban alimentando, estaban degradando parte de eh, la estructura externa de, de, de la pared de los ojos. Cuando vemos la cantidad de géneros fúngicos que hay en los documentos, podemos apreciar que tanto en el Archivo Nacional como en el Archivo Histórico Provincial de México se hallaban cinco géneros, de un total de ocho. Sin embargo, vemos que en el Archivo Nacional los documentos llegaron a tener concentraciones de 40 hasta 2.500 unidades formadoras de, de por centímetro cuadrado. Sin embargo, en el archivo histórico provincial de Gran del Río, estuvieron entre de 10 y 25. Eso es lo único que nos indica que no necesariamente existe una relación directa entre la cantidad de hongo y las concentraciones. En ocasiones las concentraciones como vemos en Gran Río pueden ser muy bajas en tanto la diversidad ser alta. Vimos eh, también que predominaron y resultaron ecológicamente redundantes hongos de los géneros y partido de decir. Lo cual es muy común según lo que se ha reposado también en la literatura. Y Claudio Le siguió porque resultó ser un género frecuente. Sin embargo, he encontrado dos géneros que no estaban reportados aún para documentos, al menos en los archivos cubanos, que fue idiománticos y triptofitón. Idiománticos es un poco que está relacionado con el suelo, pero triptofitón está relacionado con la piel y las uñas de las personas. Esto nos indica. De que de, debido a la manipulación en algún momento, estructuras probablemente son desde un de este ojo quedaron adheridas al papel de ese documento y cuando mostramos bueno, pues lo aislamos. ¿Qué encontramos en, en el estudio en sentido general? Pudimos aislar un total de 35 especies, de ellas predominaron los género afectivo, traductorio y merecido. Como se puede apreciar afectivo fue el género que más. Especies aumentó porque se pudieron añadir dos especies, dos de cada y dos de pericilio, que tuvieron el siguiente comportamiento. Aspergillus cálidos y los niñas, así como y cíclico, si resultaron ser especies abundantes del punto de vista ecológico. Aspergillus pedir y de cada uno de resultaron ser frecuentes y al resto resultaron ser ocasiones. Pero lo más importante en esta área es que esas especies que están en rojito Quiere decir que el CON y colaboradores en el NUMI las reportaban como especies patógenas. Esto indica que existe peligro para la salud de las personas. ¿Qué detectamos cuando realizamos el poder degradativo de todas las especies que probamos? Bueno, vimos que el 100% de ellas eran capaces de producir ácidos orgánicos y que evidentemente producirlos y excretarlos que esos ácidos cuando se excretan sobre los materiales pues contribuyen por la significación de los mismos, que más, casi el 90% de degradaron de celulosa poco más del 70% de degradaron de la hormiglónica también y que casi el 40% de ellos quedaron pigmentos diferente de diferentes tonalidades. pero lo más valioso de todo esto fue que el 38% de las cepas expresaron a la vez, los cinco eh, agentes de los que analizamos fueron capaces de, de tener, manifestar las cinco variantes y un 52,6% manifestaron cuatro de ellas. Resaltaron entonces las especies, precisamente los pernilos flavos y los pernilos que fueron muy comunes, igual que el, venicinio alcitrino y también afertilos reciclados. Esto evidencia la amplia variedad de componentes de los soportes documentales que son capaces de degradar los hongos detectados. Cuando analizamos el impacto, además, sobre la salud, vimos que el 50% de los hongos son capaces de producir esporas bien pequeñitas, son imágenes de hidrocomía electrónica, pero esas esporas tan pequeñitas son capaces de dar hasta los y dentro de ellos se encuentran las especies de hombres y precios que, como ustedes pudieron ver, eran predominantes. Por tanto, la limpieza de los ojos es de vital importancia para el control de los ojos, pero el uso de los medios de protección es vital para la salud. También pudimos ver, eh, cuando analizamos el crecimiento a 36 grados, el 40% de las selvas fueron capaces de crecer a esa temperatura que en cuanto a la excreción de hemolicinas, que son toxinas que dañan los hematíes eh, el 50% fueron capaces, como se puede ver ahí, de eh, degradar los hematíes de la sangre, y en cuanto a la excreción de fosfolipasa un 25% de los ojos fueron capaces de excretar estas enzimas que son tóxicas y que afectan las membranas celulares, por tanto, se facilita que eh, eh, las estructuras únicas puedan afectar los depredidos humanos. También podemos ver que se hagan eh, cepas o, o especies que pertenecen a los primarios, como fueron para ser los se y glicocitón. Pero lo más importante fue que de las especies o de las cepas de los y de que se consideran como las de mayor riesgo para la salud, Pudimos ver que en el caso de A perdidos, el 20% de las células encontraba cuatro cuadros de es decir, la, la, el crecimiento a 37 grados, la extensión de molestina, de su y además tamaño de polillos tan pequeños que llegan a los albiólogos en cuanto. Por tanto, esto demuestra que existe peligro para la salud de personas. Eh, podemos entonces concluir que se evidenció que los hongos están presentes dentro y sobre el papel, a pesar de que los documentos estén aparentemente limpios y en buenas condiciones de conservación. De ahí que, si la temperatura y humedad relativa aumentaran bruscamente y se mantuviera alta por varios días, como puede ocurrir durante un desastre, se desencadenaría la degradación rápida de los componentes de los materiales y, por tanto, ocurrirá el deterioro. Se compromete que la limpieza de los documentos de vital importancia para el control de los hongos y además constituye un método eficaz y un lugar. También se demostró la importancia del uso de los medios de protección para la salud. Se demostró que los ojos ambientales pueden dañar irreversiblemente los soportes documentales y que tienen potencialidades para desencadenar alergias y otras afecciones en los trabajadores si no usan adecuadamente los medios de protección y no poseen buen estado de salud. Se paletizó que los componentes del polvo, entre los que se encuentran, Restos de insectos pueden servir de nutrientes para el desarrollo de los ojos bajo condiciones de temperatura y humedad relativa adecuadas, lo que explica la importancia de mantener las colecciones limpias y protegidas de los contaminantes ambientales en general y fundamentalmente de los particulados como el polvo, y y hielo. Muchas gracias. Bueno, luego de escuchar la conferencia de Sofía Borrego, vamos ahora con las preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta para ti, Dayana. Ahora te digo, va una relacionada a los materiales. Si nos puedes explicar cuáles son los materiales calidad de archivo. Los materiales de calidad de archivo, los que son libres de ácido, 100% de algodón. Que son estables o sea, son todos aquellos materiales con los que tú vas a, va a la obra te podría tener contacto directamente y que no van a generar una reacción ácida o una reacción una reacción química eh, en el objeto que tienes ahí contenido esos son los materiales de preservación eso se compran en tiendas especializadas y cómo podemos identificarlos o cómo saber si ese es calidad de archivo o no bueno, todo depende. Normalmente lo que nosotros tenemos, por lo menos en nuestras casas o en la normalidad en una oficina o institución, no son los, pap no son los papeles recomendados para resguardar pues, obras patrimoniales. Ya cuando tú estás trabajando en una institución o ya estás en el área, sí, sí puedes ver por lo menos cuando son 100% de algodón. Por lo de las fibras, por ejemplo, eh, hay un papel, los papeles de japoneses, que Marisol nos puede dar una clase de eso, eh, los papeles japoneses tienen una fibra muchísimo más larga, o sea que yo puedo agarrar un, un papel de conservación, si alguien te puede, les puede puedes acercar uno de eso, y le haces una rajadura, tú puedes, a través de ese proceso, ver lo largo de las fibras del papel, si es un papel contemporáneo, te vas a dar cuenta que son bastante cortas, y si es un papel de conservación, o lo menos como los japoneses vas a ver que los hilos son unas rebarbas así largas que se tienen es cuestión de de bueno de que puedas comparar entre lo que te puedan acercar y lo que bueno tengas en acceso siempre cerca de ti perfecto gracias eh, tengo una pregunta relacionada con las donaciones Dice acá, ¿aceptan donaciones de fotografías en el archivo? Si en caso aceptan donaciones, ¿qué tipo de limpieza aplican? En el caso, bueno, en el caso para aceptar donaciones, realmente eso lleva un proceso, a un, primero a un estudio, para ver si esas fotografías son pertinentes al archivo donde uno bueno labora. por lo menos en el caso de nosotros, es un archivo histórico, en el caso del Archivo General de la Nación, es otro tipo de archivo, es la biblioteca. Digamos que tiene que tener un valor patrimonial, no es cualquier fotografía, aunque tenga un valor para nosotros, en nuestras casas, de nuestros abuelos, pues no son realmente lo que nosotros eh, recibiríamos, porque, porque por el tema de la temática de la colección. Ahora bien, en el caso de la limpieza, bueno, si son, depende de la fotografía, si son fotografías como estas, eh, si sí, siempre se hace una revisión porque y de hecho se lleva una cuarentena si son aceptadas porque nosotros no podemos perjudicar a los objetos que tenemos resguardados ya en custodia de los depósitos, es decir así como la ponencia de la compañera de ahorita de los de microbiología si yo tengo si yo recibo una fotografía que tiene hongo y la coloco en otra entonces estoy haciendo vulnerable las que ya yo tengo resguardadas, ahora bien eh, estos pasan por un proceso, si es para limpieza, no va para nada que tenga por lo menos una emulsión, le, le, le, le, le agarramos un objeto y le, no tenemos contacto directo con algún objeto sobre ese soporte. Generalmente se utiliza pues, como unos dispositivos de aire, unos sopladores que tengan graduación, no es una, no es una con gran potencia, sino... Algo que manualmente puedas ejercer presión y salga un poquito ese suplido mínimo, ese suplido pues eh, te puede retirar las partículas que estén adheridas en la superficie. Y ya para procedimientos mucho más eh, intensos, bueno, hay que ver sencillamente, hay que ver qué es lo que, en, o presencia de qué, es, nos estamos enfrentando, está llegando a la colección. Perfecto, supongo que no, no poner, como no friccionar sobre encima de la... Ah, de sí, la, por supuesto, claro, por sí, porque uh -huh. sí, todo, esta, todo lo que es fotografía siempre eh, es vulnerable a los factores de deterioro mecánico, alguna rayadura, eh, con algún objeto. Uh -huh. Muchas de las preguntas eh, que nos hacen en el tema de fotografía es cuando las fotografías van pegadas sobre vidrio. ¿Qué hacer? Que ya se pegaron por la humedad. Que bueno, están enmarcadas primero... y, se, y se pegan al vidrio. Ya, bueno, de ¿Cómo? Fotografías que por el paso del tiempo que están enmarcadas se quedan pegadas al vidrio. Bueno, cuando son fotografías que están adheridas, lo primero es que no las desprendemos... No ejercemos una presión fuerte sobre ellas porque vamos a separar la capa de la emulsión con, bueno, con la va a quedar en el vidrio pegada. Eso lleva a un proceso, deberíamos de ver frente a qué también estamos enfrentándonos para dar como una receta, porque esto es importante decirlo. Eh, en el caso de, las, de los tratamientos, aunque se vean sencillos, no son sencillos, requieren de verdad eh, un estudio pormenorizado de la obra, de qué es lo que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, eh, no son recetas, sino que vemos qué están pasando y a, a partir de allí pues elegimos un tratamiento y se hacen pruebas y todo eso. Es cuestión siempre de, de ver qué es lo que tenemos, de qué lo que no, a qué nos enfrentamos. Perfecto. Ahora tengo una pregunta respecto a las condiciones ambientales. ¿Son las mismas condiciones ambientales para los diferentes soportes o tipos de fotografía? Eh, mira, si hablamos de por lo menos el área de documental, no. el soporte, los soportes son diferentes. La fotografía es como mucho, es, es aún más reactiva que por lo menos los soportes de... De que son confeccionados, que en su fabricación son, por ejemplo, los, el papel contemporáneo, que viene siendo de, made, de pulpa de madera, tiene una, una, una, un resguardo diferente a lo que es la fotografía, porque estos tienen foto, eh, procedimientos fotoquímicos que pueden generar reacciones a cualquier, a cualquier variación brusca. No es que el papel, el papel no lo tenga, siempre todo va a estar expuesto, vulnerable a esta variación, porque ¿qué pasa? A ver, si nosotros vemos un soporte, por lo menos en un microscopio, nosotros vamos a ver eh, que las fibras, cuando un papel eh, se contrae, se expande, la humedad alta por la variación de la temperatura, entonces nosotros vamos a ver que en la fibra se hace este movimiento, y ese movimiento genera, que eh, haya una, una, una separación, una, una friabilidad, una pérdida, hay, o un, una falta de enlace entre ellas que genera pues, un deterioro. Entonces, por lo menos, las fotografías, en este caso, las que, las que les presento, es en esa medida. Hay otras fotografías que, que pueden estar aún en grados... En, en, unas temperaturas de 30, sometidas a 30% de humedad relativa. También pueden ser eh, temperaturas aún mucho más eh, hacia los 18 grados. centígrados. también depende de dónde, de dónde estás, dónde, cómo es tu clima local, porque eso también es muy importante. Uh -huh. Y lo decía María Dolores, la hermana María Dolores, eh, todo depende, la, la custodia, el resguardo de las condiciones ambientales de, para un objeto, no solo, son, no solo es, es saber que, de qué soportes el objeto, sino que también saber cómo se comporta el edificio y a su vez cómo es el clima local que tienes, de dónde, dónde estás. So, digamos que son tantas cosas, que tantas variables que se deben de evaluar en el momento de, del resguardo del objeto patrimonial, que, que bueno, hay que estar siempre como actualizándose al día y estar muy pendiente de los materiales constitutivos. importante eh, la forma como se almacena y la manera que se manipula. Esos son tres elementos súper importantes para tener un buen estado de conservación de las obras. Sí, totalmente ah. de acuerdo. Tenemos varios saludos, Diana. Nos están saludando desde México, Ecuador, Chiquimula, Argentina, desde el Museo de la Plata, Buenos Aires y otros países más que nos están sintonizando. Bueno, saludos también. Les iba a comentar ya que, eh, sí, si, eh, para hacer una presentación como esta siempre estamos pues leyendo mucha bibliografía, sobre todo para estar actualizados. Y, bueno, si requieren alguna de las fuentes bibliográficas que se utilizó en la ponencia, no tengo ningún problema en compartirla. De hecho, tampoco tengo problema en compartir la ponencia. En, eh, solamente contáctenme al email, dayana.salazar.gmail.com y yo les estaré pues facilitando lo que requieran sobre la ponencia o sobre algún, algún asesoramiento. Perfecto. Muchas gracias, Dayana. Sofía en Facebook nos pregunta, ¿qué es mejor, digitalizar o microfilmar el archivo? Bueno, son dos cosas diferentes. Lo, yo diría que ya en el momento en que estamos, pues, digitalizar. Solo que cuando hablamos de digitalizar, tampoco hablamos de cualquier escáner, de esos que se usan en oficina o que puedes tener en tu casa. Estos son escáneres diferentes, escáner planetario. Eh, que tienen bueno una graduación de la luz, que tienen una forma de que el, si es un libro, el libro quede abierto. Eh, así que yo diría que digitalizar es la mejor opción y siempre hay que tener bueno, el cuidado, por supuesto, de la migración de, de los documentos digitales porque eh, eso conlleva también un procesamiento técnico eh, importante. Perfecto. Ahora, en el caso del estado de las fotografías, dicen, ¿han tenido casos de fotografías pegadas entre sí que aplican para despegarlas? ¿Aló? ¿Si lograste ¿Aló? escucharme? Escucha? No, no, no escucha, Estoy hablando, te escucho. perdón, te vi hablando, pero ahora? no te escucho. Aló, sí, cuéntame, cuéntame. Okay. Sí, sí, te escucho. Ahora te repito la pregunta. Dice... Han tenido casos de fotografías pegadas entre sí y que aplican para despegarlas. Ah, pegadas entre sí. Sí. Entre las Mira, eh, depende de cómo estén, pero generalmente ya eso es una pérdida. Ya, ya, ya cuando, cuando están pegadas ya ese soporte está así. Eh, o en algún momento leí que había centros nacionales especializados en fotografía y hacían este no solo la despegaban sino que terminaban de hacer el, el, el color del, del soporte del faltante sin embargo es un procedimiento que nosotros no, no aplicamos en biblioteca, no no de esa manera, perfecto, pero pero bueno lo, siempre hay bueno personas que tienen pues especialidades y podrían recobrar una fotografía así sin embargo ya esa como tal ya ese, ese soporte físico ya no lo vas a tener ya no no perfecto ahora nos preguntan en Facebook Carmen qué consideras más importante preservar y conservar preservar siempre preservar eh, fíjate que es como cierro la ponencia eh, lo que pasa es que cuando nosotros estamos por lo menos instituciones eh, grandes como la Biblioteca Nacional o instituciones como las vemos del el Archivo General de la Nación, son instituciones que tienen muchísimo, muchísimas obras eh, en custodia. Imagínate que nosotros eh, empecemos a restaurar cada una de ellas. Primero no tenemos tiempo para los millones de obras que hay, o sea, no... No, la capacidad no nos da para eso, entonces es mejor aplicar las medidas de preservación para que no llegue el deterioro. Eso, no, no solo, eso hablando de la capacidad, que, la capacidad de respuesta que tenga la institución, además del costo que es la restauración. Y eh, fíjate, es muchísimo mejor que el objeto pues, sea lo más original posible para que, bueno, para que tenga el valor, el valor, el valor original. Ok, muchas gracias. Eh, si una fotografía se encuentra en mal estado, ¿cómo la restauran? Eh, volvemos a la misma respuesta, no es una receta, hay que estar frente del soporte para ver en qué condiciones está. Lo que sí te digo es que por lo menos, eh, bueno, hacemos limpieza, eh, se le retira algo que tenga en la superficie, todo depende de qué podría ser, eh, si es un doblez, eh, bueno obviamente se, se vuelve más esa rubita va a estar allí si, si trabajamos mucho la, esta, la estabilidad de la fotografía que siempre está en plano eh, se le hace una protección adecuada en conservación eh, de preservación sea un passepartout como el que les mostré allí en calidad de archivo también para los montajes uh -huh. Ok. Ahora tengo una pregunta respecto a la capacitación. ¿En dónde eh, se capacitan en Venezuela o tienen capacitación en conservación? Aquí en Venezuela hay una universidad en el estado Falcón, en, en Coro, en Coro, la, Francis, la, sí, la Francisco de Miranda, donde dan una licenciatura en conservación conservación hacia ya hacia el área documental. Y eh, Biblioteca Nacional de Venezuela tiene una, una, un estudio, que justamente son las residencias, que es un estudio que pasa no solamente por la conservación, la preservación, va también por la restauración y la encuadernación de libros, eh, reparaciones de libros contemporáneos y encuadernación de libros ya antiguos y también pasa por pasa por el proceso de conocimiento de lo que es el dorado eh, estas bueno estas residencias todavía las hacen en Biblioteca Nacional es cuestión de comunicarse claro ahorita con todo esto de la pandemia me imagino que me imagino no no está funcionando que seguramente uh -huh. Uh -huh. ahora tengo una pregunta de Regina en YouTube nos Dice, ¿qué se puede hacer con una foto a la que le cayó agua y no se ve bien? No, ya, ya allí lo máximo que pueda hacer es, bueno, dejarla secar, dejarla secar, pero yo, ya cuando, cuando, cuando le cae agua, cuando hay una pérdida de la imagen, ya está así. La, bueno, pero si hay una salida, también podría ser una digitalización, una restauración digital. Uh -huh. eh, hay, hay personas que trabajan la restauración y la fotografía, claro, nosotros siempre estamos atentos de conservar el soporte original, pero en el caso de que haya sucedido esto, podría haber una manera pues, de recuperar esa, esa imagen, si es el valor es la imagen. ¿no? Uh -huh. Ahora Alex nos pregunta por YouTube. Actualmente, ¿cuál sería la mejor forma de imprimir una imagen y que dure muchos años? Imprimirla. Uh -huh. Bueno, ahí sí te puedo decir que no, la impresión, bueno, pienso que es lo de menos, siempre el tema son los, los soportes, ¿no? O cómo lo resguardan, porque vamos a estar claros de algo. Eh, vamos a suponer que yo soy... Eh, un artista plástico. Y yo genero una obra. Obviamente, todos los lo de esta área quisiéramos que eh, estos eh, profesionales tuvieran obras hechas de todos los materiales de calidad de conservación, pero eso es imposible. Por lo tanto, nosotros somos los que más bien pensamos en cómo, cómo, re, cómo minimizar el deterioro natural de, de, esos, de esos materiales constitutivos. No sé si me explico. Por ejemplo, eh, eh, o un papel, si, si la obra es un dibujo, eh, yo voy a estar presto a colocarle un sistema de preservación que esa obra pues, eh, me dure en el tiempo, que no tenga una reacción química, no la voy a poner tanto tiempo expuesta a la luz porque me va a generar un cambio de color, puede ver el amarillamiento, puede generarse eh, la picada de rumbre, esas manchitas que vemos... Eh, o sabes, digamos que no es tanto cómo se, se, se o sea estar pendiente de cómo se imprime sino saberla más cómo resguardarla. Sin embargo, claro, uh, eh, eh, he visto adelantos en que utilizan tintas que pueden no ser tan ácidas y bueno, y usan un soporte no tan ácido, pero bueno, todo depende. Pero si es en la fábrica, en lo, en lo común, no, en estas tiendas de fotografías y eso no vas a conseguir eh, material de archivo, uh -huh. nada, de, de, nada de eso. Perfecto, vamos con una última pregunta. Ahora te digo, ¿qué haces cuando una obra se echa a perder por los factores ambientales? Mm, bueno, una obra, bueno, depende. Eh, si, por ejemplo, vamos a, suponer, vamos a pensar siempre en el soporte. Eh, si el soporte... Eh, ya, vamos a organizar un poco la respuesta por lo siguiente. Cuando tú me dices, por lo menos, ¿qué hago cuando una obra se, se pierde? No, mira, si nosotros vemos, eso es lo importante, de que la obra la vea, determine... Cómo es, que un especialista determine su estado de conservación. ¿Por qué? Te explico, de repente yo agarro una una hoja, que una hoja de un soporte de trapo, que además tenga tinta ferrogálica, tinta metaloácida ácida, y yo veo ahí una oxidación y digo, Dios mío, ¿qué es esto? La voy a botar. Eso sería como el común, ¿no? En el caso del conservador, obviamente no, el conservador la ve y dice, no, ya va, la estructura está estable, la tierra ferrogálica se le puede hacer, ya va, vamos a frenarlo aquí, vamos a hacer un estudio de cómo es la oxidación, de cuántas ideas tiene, o sea, digamos que hay una acción siempre para eso. Ahora, si ya el conservador estima que ya no, ya no, ya la friabilidad es importante, no, ya, ya, ya llega un punto donde no pueda restaurarse, porque lo que me recuerda es que la hermana María Dolores, de hecho, les enseñaba la máquina de inyector hace dos días que justamente, eh, fíjense, esos eran soportes que tenían bastante, una considerable eh, pérdida, pérdida, faltantes, y aún así siempre hay una respuesta, que es la reintegración de pulpa de papel a través de una máquina eh, mecánica. Entonces, mm, siempre hay como una solución, y si no la hay... Es patrimonio, nosotros no podemos agarrar patrimonio y solamente desecharlo. Eso está allí, sí, obviamente se le hace un informe, se colocó en una caja igual de preservación, o sea, nosotros no dejamos de desestimar que eso está allí. Sí. Bueno, Dayana, te agradezco mucho eh, haber Muchas compartido gracias. el día de hoy con nosotros. Ya estamos por finalizado el día de hoy y los esperamos mañana. Para nuestra última conferencia que va a estar Gema Contreras hablando sobre las tintas ferrogálicas. Les deseamos un feliz día y los esperamos por acá mañana. Okay, gracias, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Ruth. Hoy, el mundo busca cursos en línea.